¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich y hoy os traigo la nueva sensibilidad de Yelti. Bueno, nueva, nueva no es, lleva ya usándolo un rato, pero eh, se la voy a traer, ¿vale? Porque hay gente que me lo estaba pidiendo por el anterior vídeo que subí, por si no lo sabéis, subí un vídeo de una sensibilidad hace poco, pues voy a subir la sensibilidad de Yelti. Me veis un poquito más raro hoy, si me trabo es porque estoy grabando el vídeo con el móvil, ¿vale? Porque la webcam lo he notado muchísimo y me lo ha dicho mucha gente que se me traba un montón Y es que me tengo que comprar una webcam, lo que el dinero no me da, ¿vale? No voy a decir eso Pero, eh, Necesito dinero para la webcam y no tengo ahora mismo, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco, lo siento mucho si se va a trabar la cámara o no Pero, eh, No pienso gastarme todo el dinero que tengo ahora mismo en una webcam y creo que ni me da Así que gente, bueno, pasando del rollo vamos directamente ya al grano y os vamos a enseñar la sensibilidad de Yelte. Bien chicos, la sensibilidad del ratón, sensibilidad del eje X e Y, las dos la tiene al 8,0% vale. Resulta una sensibilidad bastante bajilla. de hecho utiliza 800 de DPI eh, por si no lo sabían, pues ya lo digo yo Utiliza 800 de DPI, ¿vale? La sensibilidad es un poquito baja A mí me cuesta acostumbrarme porque soy de sensibilidades altas Pero luego os comentaré la sensibilidad al apuntar Que sí es bastante rapidilla No está mal Pero bueno eh, antes de decirles la sensibilidad al apuntar, por favor, agradecería un montón si se suscribieran al canal. Es solamente darle un botoncito, ¿vale? Es dar like y suscribirse. Y hasta no pido nada más, no pido nada, en serio. Estoy trayendo lo máximo de contenido posible en poquísimo tiempo. Por si no sabéis, estoy subiendo hasta dos vídeos por día casi. Y voy a empezar a subir TikToks también, ¿vale? A YouTube y a Instagram y a hacer vídeos así cortitos. Que están teniendo bastante fama en el canal. Así que si funciona bien, pues voy a utilizarlo más a menudo Bueno chicos, sensibilidad al apuntar tiene un 50% Y sensibilidad a mira otro 50% Es una sensibilidad bastante eh, normalita Yo incluso la utilizo casi parecida, ¿vale? Ignorar la entrada del mando y fijar el ratón como método de entrada es importante también, ¿vale? Reduce muchísimo el input delay Y como digo... Eh, les recomiendo totalmente verse la lista de reproducción llamada Subir FPS en Fortnite, ¿vale? Son vídeos muy buenos en el que les ayudará a vuestro PC a rendir mejor y que vuestro juego vaya a la perfección, básicamente. Si jugáis a cero de pink, pues no sé qué, qué. No sé qué hacen aquí viendo este vídeo. Porque si jugáis a cero de ping, yo odio a la gente que va a cero de ping, ¿vale? Lo odio muchísimo, lo siento. Pero es que son insoportables, tío. Es que me sustituyen todas las paredes de una. Bueno chicos, y por último vuelo con ratón, Yelti lo tiene al 100%, vale, Eso no, sea no sea falta decirlo Pero yo lo digo por si acaso alguien me pregunte Multiplicador de sensibilidad del ratón 100% y invertir los controles de avión desactivado, esto no importa Pues bueno chicos, esa es la sensibilidad de Yelti, Yelti para que no lo sepa es un jugador muy bueno Le tenía muchísimo respeto a este hombre, para mí lo sigo teniendo obviamente pero Yelti pasó de ser mi jugador favorito al no serlo ¿Y por qué no lo es ahora? Porque ahora sí que juega un buen ping Antes jugaba con mi mismo ping Antes jugaba 70 de ping en pública Ahora no, ahora utiliza... Creo que va 8, 8 de ping básicamente Porque se ha mudado, creo Bueno, yo es que no soy muy fan de Yelti, No sé mucho sobre él Pero sí que me sé la sensibilidad Así que se las he traído Y chicos, decímelo por los comentarios Qué tipo de sensibilidad queréis Qué tipo de sensibilidad queréis que encuentre Y que les traiga si queréis una sensibilidad de un jugador en específico, una sensibilidad nueva, un pro player, lo que sea, vale Tenía pensado también en subir un vídeo eh, reaccionando a críticas de Fortnite, por ejemplo, vale Por ejemplo, eh, ir a críticas de Fortnite a la gente que, eh, que dice que el Fortnite está fatal Porque lo está, hay que medirlo, está mal eh, sobre todo el emparejamiento Es lo único que me quedo más o menos Por si no, por si no lo sabían chicos eh, Estamos en Twitch De vez en cuando hacemos un directito que otro Regalando pavos de Fortnite Si les interesan los pavos chicos Simplemente tenéis que ir a la descripción Irse a donde pone hago mis directos aquí Se van a mi Twitch y me siguen Simplemente eso, vale? Simplemente tenéis que iros al Twitch y ya está, no es nada más. También hago directos por YouTube, pero solamente regalo cofres por Twitch. Así que es muy recomendable seguirme en Twitch. Además, ¿qué es recomendable? Suscribirse a mi canal, obviamente. ¿Por qué digo esto? Porque en mi canal subimos todo tipo de contenido para ustedes. Sí, para ustedes, como están escuchando. Intento hacer lo mejor posible para ayudarles a ustedes a mejorar en Fortnite, a mejorar vuestro PC... Y me interesaría mucho si se suscribieron a mi canal Para poder crecer esta comunidad Que va creciendo poquito a poquito Y una pregunta que me ha dicho muchas gente También es que bien, ¿Por qué bien. he ocultado los suscriptores en mi canal? Bien, últimamente está viendo Un tipo Una persona que no sé quién es Que está metiéndome como un estilo de bots Supongo que serán bots Porque eh, normalmente suelo subir Entre 10-11 suscriptores diarios Pero es que de repente, antes de ayer subí 64 de una, ¿vale? 64, yo me quedé flipando eh, Nada, y al día siguiente va y me bajan 64 Y digo yo, bueno, esto es que YouTube lo ha detectado como suscriptores falsos También, por si no se dan cuenta, en los comentarios estoy teniendo eh, gente mo de Marruecos, ¿sabes? Turcos y esas cosas, que me están comentando eh, cosas muy raras como emojis y cosas así muy raras, y yo no lo soy, yo no soy el que está haciendo eso Y la verdad es que me está dando mucha rabia porque también estoy recibiendo, sobre todo esto lo que más rabia me da Es que estoy recibiendo un montón de dislikes, y no sé por qué, o sea, subo el vídeo, simplemente un minuto recién subido el vídeo Y ya tengo tres dislikes, y es como wow, qué ha pasado aquí, no he llegado, no he llegado ni siquiera, tres visitas y ya tengo tres dislikes Alguien me está metiendo bots, alguien me está haciendo multi no lo sé, pero estoy hasta la polla, así que por favor, si alguien sabe quién es, y si eres tú que me estás viendo, por favor, para, que estás intentando hacer que mi cuenta no crezca, porque eso YouTube lo detecta, me detectan los bots, me detectan los dislikes, y eso me jode muchísimo, estoy segurísimo de que me quieres joder, lo sé, sé que haces eso para joderme precisamente. Pero tío, no sé por qué, o sea, si tienes algún problema me lo dices, bro Porque es que me da muchísima rabia que hagan estas cosas, tío Que simplemente estoy intentando ayudar a personas a mejorar eh, en todo Porque no soy alguien para decir que soy el mejor en todo, no Yo soy una persona que sé lo que ha pasado Soy una persona que he pasado por esos momentos en el que hay mucha gente Por ejemplo, yo he tenido un PC malísimo, ahora tengo un PC decente, ¿sabes? Sé qué problemas puede tener un PC. Sé qué problemas puedes tener tú en Fortnite. Te doy consejos. Te doy muchas eh, opiniones sobre muchos juegos y cómo descargar juegos gratis. Estoy intentando ayudar a las personas. Y me recibo. O sea, llego, hago un vídeo súper esforzándome. Y de repente veo y tengo tres dislikes en un segundo. Y yo me quedo, tío, ¿y para qué coño sigo haciendo esto? Pero bueno, yo como siempre, yo sigo adelante, a mí me da igual. Pero sí que me afecta a la cuenta Y es algo que me da mucha rabia Porque está ralentizando muchísimo mi crecimiento Así que por favor, deja de dar dislike, tío O sea, seguramente es una persona que conozca Pero, tío, jode muchísimo, bro Si me tienes asco, eh, mándame asco Coméntame cualquier cosa que quieras, tío Pero no hagas esas cosas de meterme mierdas por la cuenta Porque me la pueden quitar Y si, es esa, y si ese es tu objetivo, bro eh, no sé qué coño estás haciendo con tu vida Metiéndote con otras personas y parece que tú no tienes vida propia Pero bueno, eh, dejando eso de lado chicos Este es el vídeo de hoy, ¿vale? Solamente tenía que decir esto, tenía que soltarlo porque ya estaba ya molestándome muchísimo Espero que les haya gustado el vídeo Darle like, suscribiros si no lo estáis Y como siempre chicos, comentar cualquier cosita para poder ayudarles en todo, ¿vale? Podéis tener mi Instagram aquí abajo también en la descripción por si tenéis alguna duda y resolvérselo por privado. No sé por qué he dicho adiós allí, si la buscan ahora está aquí. Bueno, es la costumbre, gente. Adiós.